Para mí el generalismo yo no comparto mucho ya que yo no comparto la idea de, de sentirme identificado con los enemigos con e de la cosa porque yo no comparto las costumbres, las vivencias. Es totalmente aparte de lo que yo soy como, yo soy como serano, yo tengo mis cosas, tengo mis costumbres, yo no me puedo adaptar tanto como el, el calor. Ya, ya que tengo yo ya mi, mi clima, que es medio bipolar, vuelta a ir, ir a la cosa, a adaptarse a un, a un entorno totalmente distinto, entonces yo no comparto. Para mí regionalismo es como la segmentación pero idealizada de cada persona, no es en, en general algo tangible. Eh, de dónde viene cada persona, de qué parte del país viene. Y esto se ve muy presente en absolutamente todas partes del Ecuador y es algo que también se extiende mucho más allá del Ecuador. Sin embargo, aquí se ve muy, como muy fuerte, muy, es algo que ya está con nosotros. Desde que somos chiquitos escuchamos cómo remedan ciertos acentos, cómo se burlan de cierta gente que proviene de cierto lugar. Entonces, es algo que ya está con nosotros prácticamente. Para mí el regionalismo es más bien una división ideológica que tenemos a partir de nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Naturalmente consideramos que esto como palabra no está mal, pero afecta a las personas independientemente de dónde sean, porque podemos ser del mismo país, de la misma provincia, del mismo lugar, pero aún así vamos a tener este tipo de segmentaciones entre nosotros. Y en lo personal no está bien, porque somos parte de una misma comunidad y deberíamos tener este objetivo de afianzar nuestras relaciones interpersonales con las demás personas. Yo creo que el regionalismo, como simplificado, lo podríamos resumir en la creencia de que eh, lo proveniente de una región en particular, en el Ecuador puede ser la sierra o la costa, es automáticamente mejor que lo de otra región del Ecuador pero el regionalismo es un fenómeno cultural y propio de nuestras ideas, de nuestro pensamiento y de muchas veces de nuestra historia que también tiene como distintas esferas y matices como por ejemplo discursos de odio con generalizaciones y estereotipos en el Ecuador pueden ser un ejemplo en lo de, como en, el, en la idea del serrano bobo o el, el, el guayaco más canchero y el guayaco atrevido en nuestra historia de hecho como o hay, hay, hay escritores ecuatorianos que mencionan que el regionalismo tiene un antecedente incluso hasta época hasta los primeros eh, años de la república y citan y, y que está presente en cosas como la música el deporte la literatura la historia la política una de las ideas se dice muchas veces que por el regionalismo es necesario que cuando hay una elección, el binomio esté conformado por un candidato de la sierra y por un candidato de la costa, para que el candidato de la costa sea elegido por los de la costa y los de la sierra sí, porque nunca, en teoría, se va a dar como una mezcla. También eh, la idea como de que los serranos siempre somos más tímidos o más, como, menos seguros, mientras que los guayacos son mucho más impulsivos y no sé cuánto y no sé cómo... Eso, eso puede ser para mí el regionalismo y la idea de que, bueno, eso básicamente, sí.